Hola hola amigos de YouTube. En días pasados eh, publiqué un video de cómo utilizar un módem MitraStar 2401 HN eh, como access point. Eh, pero va a ser muy rápido así la forma de cómo entrar al modelo. Eh, debido a que al, eh, algunos comentarios por ahí me pidieron que abondeara más en cómo entrar a este módem entonces estoy haciendo este video. A ver, vamos a entrar por wifi eh, rápidamente. Y les voy a decir y les voy a dejar en el video, eh, en la descripción del video, les voy a dejar también los links de cómo entrar, ¿vale? Entonces, por wifi, fi ahí estoy aquí adentro, eh, por wifi, vamos a entrar de la siguiente manera, bueno, por wifi o por cable, por lo que sea. Lo primero que tienen que hacer ustedes es resetear el móvil, en la parte de atrás, a ver, por acá, bueno, sí en la parte de atrás el modem trae un, un orificio si lo pueden ver en donde deben meter un clip o algo así durante más o menos 20 a 23 segundos y inmediatamente hasta que vean que las luces se apagan Ya se apagan eh, lo dejan prender conectan el cable o por wifi cuando conectan por wifi cuando lo han reseteado y conectan por wifi la clave del wifi y el, la nombre, el nombre de la red de wifi eh, por defecto lo van a encontrar acá atrás del modem en esta parte de aquí ¿Vale? entonces entran por wifi con la contraseña por defecto o, por, o simplemente conectan un cable de, del modem a su computador eh, y entran por esta IP por esta dirección URL que estamos viendo acá yo no voy a entrar por esta porque ya lo tengo configurado. Pero ustedes entran por esta. Eh, y la clave, el, el usuario es admin. Y la clave es la siguiente. La clave eh, la pueden sacar de la siguiente manera. Eh, con el inicio en Windows o con Windows R. Y escriben cmd, enter. Y escriben el comando ARP espacio guión A. Aquí les va a salir las direcciones MAC eh, de, de todos los equipos que están conectados a la red. ¿sí? Entonces vamos a buscar la del modem que en su caso va a ser 192.168.1.1. La mía es 070 porque ya la cambié. ¿vale? Y vamos a ver aquí la dirección MAC. Normalmente para Colombia todos traen los mismos seis primeros números. Si no, la, la clave son estos mismos seis primeros números, que en mi caso es es 0-41-36. De aquí saqué la clave, que es la que, les, que es la que les puse en la descripción del video anterior. Ustedes la pueden sacar así. De igual manera también les voy a dejar la descri en la descripción del video, les voy a dejar el comando de ARP espacio guión A para que puedan sacar la dirección de Mac. ¿vale? Bueno, eh, con eso entran. Digamos que yo voy a entrar por la que ya tengo. Punto 70. Ya, listo. Le pongo admin y acá le pongo la dirección Mac que en mi caso es E04136. E04136, correcto. Ahí entramos. Ya allí, cuando entren, ustedes me imagino que la razón por la que quieren entrar es para cambiar el el nombre de la red y la contraseña de la red y demás bueno vale entonces aquí así quedamos, que tengamos un buen día hombre espero que les haya servido y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo chao chao